de mayo estamos inaugurando aquí en el Club Grep, en Villa y en el barrio Mitre, un playón deportivo, un playón multifunción que no solamente sirve para, para la práctica del fútbol, sino también para que las nenas hagan patín, para que se puedan desarrollar deportes como el vole, como el handball. Es, es una política de nuestro gobierno avanzar muchísimo ¿no? en la recuperación de los clubes, en, en el esfuerzo que hacen los clubes en contener a nuestras pibas, a nuestros pibes, a nuestras chicas, a nuestros chicos. Tenemos más de 4.500 chicos que juegan en la Liga de Fútbol de Burlingame. Este es uno de los clubes que, que participa de esa Liga de Fútbol. Tenemos cientos de, de, de chicas, de nenas, que, que practican volei, handball, eh, patín. Y bueno, y esto es este playón deportivo tiene que ver con esto, no con, con el compromiso con el deporte, con el compromiso con la inclusión, con el compromiso... ...con los derechos ¿no? que tiene el gobierno municipal de Burlingame, ...que tengo, tengo yo como intendente... Y, ...y bueno, y este 25 de mayo, Día de la Patria... ...disfrutando con las vecinas, con los vecinos... ...con las mamás, con los papás, con las abuelas, con los abuelos... ...esto que, que es tan importante para el Barrio mito Los clubes han sido muy castigados por las políticas de este gobierno... ...a futuro el desafío es construir también un Estado Nacional... ...que vuelva a poner en el centro el deporte, los clubes, la inclusión. Está más que claro... Vos lo dijiste, los clubes han sufrido los tarifazos, han sufrido la desprotección del Estado. El Estado de Macri, el Estado de Macri se corrió, dejó de proteger a la gente en su conjunto, dejó de proteger al pueblo argentino, y en esto también están los clubes, ¿no? Eh, y cuando la, la, las cosas se complican, son estos clubes de barrio, son las sociedades de fomento, son los centros de jubilados, los que contienen, los que abrazan los que albergan, ¿no? Así que, bueno, eh, con la expectativa... De, de recuperar una Argentina para 40 millones, de recuperar una Argentina para todas y para todos, de recuperar una Argentina donde la educación, las políticas de salud, las políticas sociales, el trabajo y la producción sea el, el eje que, que transforme y que lidere estos, estos años que van a venir con, con mucha alegría. La última, más cortita. Como Intendente, estas son las cosas que más emocionan, digo estar en estos lugares, con, con los chicos, con las familias. Sí, lo... lo... Lo que hace bien también es, es cuando cotidianamente todos los días recorremos cada barrio de, de cada uno de, los, de las localidades de nuestros distritos, cada barrio de, de Morris, cada barrio de Urlinga, cada barrio de Villa Tesey, y encontramos eh, el afecto, encontramos la queja, encontramos todo lo que tiene que ver con la propuesta y con la demanda, pero con mucho respeto. He sentido durante estos tres años y medio un respeto enorme de mis vecinas y de mis vecinos porque hemos avanzado mucho en el distrito y... Y es mucho más lo que falta, ¿no? Y todo eso que falta lo vamos a hacer a partir del año que viene. Dijiste la educación y, bueno, eh, lo de la Universidad de Hurlingham, que, que, que venga la Universidad a los clubes, eso está bueno también. Sí, y, eh, a los clubes y ahora, ahora, bueno, se lanzó un programa con, con el que estamos también comprometidos, que es ir a buscar a 3.000 vecinas y vecinos que, que no saben leer y escribir. Ah, Tenemos 3.000 vecinas y vecinos en el distrito que... Que todavía no saben leer y escribir, y, y bueno, la, la universidad dio el puntapié inicial. Nosotros, como municipio, lo vamos a acompañar para que, para que esos 3.000 vecinos, 3.000 vecinas puedan aprender a leer y escribir, ¿no? Y después, por supuesto, eh, hacer todo lo que es el desarrollo de, de la primaria, de la secundaria y, y la universidad pública. Te hago una consulta, Juan. Eh, en todo tu mandato, si hay una cosa que se ha caracterizado, es tu cercanía con los clubes. ...y casi la transformación de los mismos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué balance haces vos de toda esta gestión? Digamos, eh, mejorar los clubes y demás un concepto tuyo. Que falta mucho, que falta muchísimo. Que, que alguna vez me gustaría ver al GREP y a los clubes con el, con el techo... ...para que cuando los pibes tengan, que, tengan la posibilidad de jugar bajo lluvia... Que, ...que hace falta también seguir incorporando todo lo que tiene que ver... ...con, con sistemas de vestuarios, digo, con... Bueno, con este esfuerzo que siempre digo, ¿no? que es contener. Digo, acá los clubes, los más de 30 clubes de Burlingame, de, de, de William Morris, de Villa T6, contienen. Y, y en estos tres años y medio tan complicados desde el punto de vista social y económico, mucho más esfuerzo han hecho. ¿no? Así que la verdad que avanzamos mucho. Eh, y como, como decimos siempre, es mucho más lo que falta y lo vamos a hacer a partir del año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale.